no genera un mayor interés pero sí otro tipo de acciones en cuanto a lo que significa el desafío, el desafío de vivir en comunidad de colaborar con sus vecinos Nosotros como gobierno regional estamos tremendamente satisfechos con el trabajo que hemos realizado con la Universidad del Bio Bío en relación a los estudios del de, de la Constitución del Consejo de la Sociedad Civil y del Reglamento de Política Regional de Participación Ciudadana ya que la ley 20.500 que se promulgó en el año 2011 se está aún implementando en los servicios públicos y en las municipalidades. Este año hemos estado trabajando en talleres participativos con las provincias de la región del Bío que nos han dejado como resultado un diagnóstico de la participación ciudadana en la región. Hoy día tenemos que realizar un trabajo arduo con todas las organizaciones sociales, con las juntas de vecinos, con los consejos de la sociedad civil, de manera de llegar a implementar una política regional de participación ciudadana que esperamos esté terminada a fines del año 2017 y que sea aprobada por el Consejo Regional de la Región del Bío, Bío. Cada región va a su descubrir sus necesidades en participación ciudadana, sus intereses, sus mecanismos a trabajar específicos. No todos son los mismos en cada región, pensando, no sé, entre BioBio Bio y Aysén, hay grandes diferencias. Entonces va a ser... Todavía no tenemos una opinión clara porque no sabemos quién, con quién nos vamos a encontrar, qué se va a descubrir en, en cada una de las regiones. Así que es como el gran desafío en general de poder tener en los próximos meses la política de participación, en este caso del Biobío, que esperemos que sea en agosto, septiembre, por ahí. Así que estamos expectantes. Estamos conformes con la región del Biobío Bío porque... Había, hay harta participación, hay una buena convocatoria bueno, gracias al gobierno regional, a la universidad, en este caso del Bio, Bio Entonces creemos que en este momento uno es, como, es una de las regiones con mayor fuerza en el, en el trabajo, así que muy orgullosa de eso desde la sesión anterior ahora he visto que la gente tiene bastante intenciones de participar de ser convocado a participar pero con una mirada de la participación activa no pasiva lo cual también es importante porque significa que la gente lo que quiere no ser escuchada sino que lo que se les diga se pueda hacer y eso cruza todo un tema cultural que lo hemos estado hoy día recogiendo que es eh, el que todavía nos falta mucho a este país para vivir una auténtica democracia donde la gente se sienta que es parte del proceso la toma de decisiones es su toma de decisiones y las decisiones finales son las que a lo mejor no la persona individual pero sí el colectivo es la que desea y eso también me parece que es bastante rescatable hay tres problemas que son gravitantes la participación baja o poca la comunicación que está muy concentrada y el tema ético, que nos cruza por todos lados, de la antiética más bien. Por lo tanto, lo que yo espero de esto es positivo, en la medida en que se recoja, pero para hacer cosas, no para decirnos que no hagamos cosas. La participación tiene que estar alineada con políticas públicas. La descentralización hoy día es fundamental. Si nosotros no estamos en Santiago, hacemos nada. Si no estamos en la capital regional hacemos poco y si no estamos en la ciudad, en la élite en la poco, nada. Entonces lo que hay que hacer es bajar, llevar a, eh, a los ciudadanos, al barrio, ahí hay que tomar la decisión, hay que llevarla a la fuente misma. Es bajar la toma de decisiones, llevar el poder de la toma de decisiones a las bases. En el fondo. Me gustó el taller porque siempre nosotros estamos, eh, no sé, como insatisfechos en el tema de la opinión y de la injerencia que tenemos en las políticas de gobierno y eso. Entonces me gustó que hayan eh, eh, venido a recoger nuestras inquietudes y que realmente tenemos la fe esta vez que lleguen donde tienen que llegar y que se nos escuche porque realmente los dirigentes tienen algo muy importante que es porque nosotros vemos la realidad de las comunas, de, la, de cada organización, entonces es necesario que se escuche, pero no solamente que se escuche, sino que con, con esta idea se hagan políticas de gobierno, se, se realmente cambien las cosas. El taller fue eh, un un evento que en realidad era necesario y creo que fue muy bueno y creo que hay, hay puntos que se, que se trataron que son relevantes para, para la, la, la, la formación y la creación y desarrollo de las comunidades en nuestra comuna, en, en especial yo creo que eh, en Arauco en realidad eh, se ve mucha participación, en Arauco hay una congruencia entre... El, el alcalde de turno y, y las comunidades. Entonces yo creo que eh, hemos aprendido a, a, a ser parte del, del gobierno municipal y con eso la, las necesidades también se acortan un poco. La participación es muy importante, yo creo cuando las la personas participen y, y, y pongan su punto de vista, yo creo que eh, las comunidades vamos a comenzar a, a, a desarrollar. Eh, pero también eh, eh, creo que falta eh, bastante la... El, el, el reconocimiento de las autoridades hacia, la, hacia, hacia los dirigentes vecinales y comunales. Y en este caso también darle un peso específico a los COSOC. Yo creo que los COSOC son una herramienta eh, fundamental para que eh, los territorios diferentes que lo conformen tengan voz y voto. Me pareció muy, muy interesante el... el... Los resultados que tuvimos el primer taller, en los cuales llegamos hasta ahora a concluir con nuevas propuestas para las políticas públicas ciudadanas. Y me, y me gustaría más participación ciudadana e incluso e integrar a los estudiantes de cuartos medios por lo que es educación cívica, tal vez en un próximo taller. Felicitar, digamos, al que tomó la iniciativa de, de hacer esta, esta instancia, de convocar a los, a los dirigentes. Eh, porque si los dirigentes somos escuchados, evidentemente que la comunidad es escuchada, porque nosotros somos la voz de la comunidad. Este taller de hoy día, que es el resultado, evidentemente, de la, la reunión que tuvimos en marzo, ¿verdad? Eh, me parece... Eh, que es aterrizar el diagnóstico que se hizo, ¿ya? porque sucede, nos no sucede mucho como dirigentes que nos convocan a, a, a reuniones y después nos vemos los resultados.